Señor. Ahí va, no, esto no lo voy a jugar, lo siento, pero tengo me reservo el derecho de jugar no, de no jugar niveles que, de personas que no me caen bien. Lo siento mucho. Roleo siguiente 1179 Omega Tas quedado al borde otra vez. Me reservo el no, el no jugar niveles que no me apetecen. Está aprobado. Puede ser un desgraciado? Pero no lo voy a jugar, lo siento mucho. No soy digno de Nandertale. Vamos a jugar este. Además, creo que ni el mismo creador quiere que yo lo juegue, así que... Así acaba el nivel, sin fiaturas. Vamos para allá. Pues vamos a jugar. No, a ver, yo esto lo he comentado con mods. Y me lo han dicho. Si a mí me toca un nivel... Bueno, esto es como el que, como cuando digo, no quiero niveles medium, no quiero X o no juego esto porque no me fío. Si hay un nivel que a lo mejor ya conozco lo que sea y no quiero jugarlo, me reservo el derecho de no jugarlo. Punte y pelota. No sé qué habrá sido el creador. Lo único que recuerdo es que cuando me pasé en Antendo, el chaval, cuando yo ponía los JJ's me borraba los comentarios porque estaba enfadado de que yo había jugado el nivel.